a comenzar con el tutorial, vamos a partir de una especie de tubo de cartón en donde venía enrollado una cinta de lazos de regalo que vamos a aprovechar para hacer un brazalete es de cartón grueso de unos 2 milímetros, bastante resistente, entonces lo que vamos a hacer es decorarle todo el canto con unos motivos celtas y vamos a hacer un brazalete que simule el bronce entonces para ello lo primero que hay que hacer es diseñar lo que va a ser eh, la decoración del brazalete Para ello eh, podríamos eh, dibujar directamente sobre el cartón Pero sería muy tedioso y muy engorroso Habría que andar borrando, corrigiendo y no nos iba a quedar bien Entonces lo más fácil es cortar una tira de papel del ancho del, del, ancho del tubo Y en plano dibujar y ensayar todos los tipos de de decoraciones que, para escoger la final como veis yo he hecho eso os he remarcado el rotulador eh, diferentes diseños que he ido probando y finalmente me voy a decantar por este de aquí más además en el medio le voy a intentar hacer una decoración un poquito más especial con una trinqueta y vamos a intentar que todo esto vaya en relieve entonces lo primero que hay que hacer es eh, traspasar este diseño que hay en la tira de papel a la cenefa, para ello lo más fácil es coger la tira de papel y pegarla con cola blanca al, al cartón Entonces lo que yo he hecho es de dibujarlo por ordenador en AutoCAD Con lo que tenemos este resultado, queda todo mucho más proporcionado y lo, y lo imprimí Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegarlo con cola blanca O cola vinílica, que se le llama por Sudamérica a la tira de cartón entonces con un pincel eh, con la punta un poco húmeda vamos a ir dando cola blanca yo utilizo bueno, una que tengo aquí por casa y vamos a a pegar toda la, toda la tira de papel Bien, cuando tenemos todo encolado procedemos a con cuidado vamos a intentar evitar las burbujas aunque no es habitual tenerlas en papel Vamos a intentar que encajen. Yo en mi caso voy a tener que dejar un milímetro de espacio entre estas dos tiras de papel porque me quedó un poquito corto. Me quedó dos milímetros corto la tira de papel, entonces tengo que repararlo de esta manera. En las uniones damos un poquito por encima de cola blanca para que pegue bien. Y un poquito por el canto hecho esto lo vamos a dejar secar para que quede secar encima de un soporte o algo para que no toque para que no se nos quede pegado el canto al, a la mesa o ningún lado cuando seque lo que vamos a hacer es cortarle todos estos sobrantes que se ven aquí para intentar darle un poquito más que no quede tan recto entonces vamos a intentar quitarle todos estos todas estas zonas de los bordes con yo lo voy a hacer con una sierra de marquetería pero también lo podríamos hacer con un cúter bueno ahora vamos a cortar eh, los bordes sobrantes del brazalete para darle para que no quede tan plano podéis ver que yo ya he empezado Y con un cúter de precisión como este, pues vamos a ir cortándole estos bordecitos que tenemos aquí. Bueno, perdonad que no os haya enseñado nada de cómo se corta el... esto, pero se quedó sin batería la cámara y me di cuenta tarde. Pero bueno, el resultado es este. Entonces ahora lo que vamos a hacer es eh, empezar con los relieves. Para eso, cogemos un poco de pasta de sal, la amasamos bien para que se pueda trabajar bien con ella y lo que vamos a ir haciendo es coger un poco e ir haciendo churritos muy delgaditos de unos 2 milímetros como mucho tampoco pegajosa Entonces, aplicamos un poco de cola blanca sobre la cenefa. Vamos aplicando la pasta de sal. Y ahora con un buril, pues vamos trabajando un poco para planar, para conseguir ese efecto más planito. Podemos ir dando forma bien. Cuando lleguen los bordes, vamos a ver si se puede ver, vamos a aplicar un poco de pasta de sal hacia este borde Para tapar un poco lo que es el cartón vivo, la, la, el canto del cartón para que no quede tan feo Y vamos a conseguir que quede un poquito más plano, más, más, más estético Se trabaja exactamente igual que en la plastilina, realmente se trabaja bastante bien Es un poquito pegajosa más que la plastilina Pero quitando ese pequeño detalle La verdad es que se trabaja bastante bien Esta es la primera vez que trabajo con pasta de sal De hecho no la conocí hasta hace más bien poco Y me está gustando De hecho ya tengo pensados un par de proyectos más Para, para, este, para este material Un poquito ya más enfocados al armadureo Lo que podéis hacer es hacer toda la cenefa sin preocuparos de cuáles solapan sobre cuáles por ejemplo el dibujo veis que aquí esta de aquí solapa sobre la de sobre, la, sobre esta de aquí entonces eso, olvidaos de ello ahora porque eso después, eh, posiblemente lo mejor es tener una copia del dibujo y después al final añadir un poquito de masa en los puntos estos y con, dándole forma que sobresalga hacia donde tiene que sobresalir para que se vean los solapes pero es mejor trabajarlo después porque si no nos va a ser muy complicado trabajar con la masa. Y así vamos poco a poco, un trabajo bastante laborioso, realizando toda la ceneza. Bueno, sigo avanzando, ya llevo un cachito hecho. Y bueno, experiencia un poco de cómo va funcionando esto. Eh, me estoy dando cuenta de que la pasta seca muy rápido. Bastante rápido, igual en 10 minutos está ya un poco duro, ya no se deja moldear, entonces cuando queremos pegar alguna zona por encima o cerca o tenemos que repasar alguna zona, humedecemos un poquito con un pincel, con un pincel, lo justito, y entonces se vuelve a humedecer y ya nos deja otra vez trabajar con ella. Eh, así que como, como se está secando bastante rápido, estoy ya aplicando los relieves de unos por encima de otros, esos sobre solapamientos. No sé si se aprecian bien, pero el resultado la verdad es que me está convenciendo bastante, es bastante bueno, eh, habrá que comprobar después cuando, cuando vaya para el horno para que endurezca de todo la, la masa como queda, pero en principio las sensaciones son buenas, así que bueno, eh, sigo trabajando en ello. Aquí podéis ver la pieza terminada, eh, la verdad es que el brazalete ha quedado muy bien, es un resultado que, que ha sido muy satisfactorio para mí, eh, me ha gustado mucho como cómo ha quedado el efecto de bronce. Siento que el vídeo haya quedado tan cortado en la explicación, la verdad es que he tenido problemas con, con los vídeos y el, al final no he tenido ninguna grabación de, de la parte del horneado. Lo que sí, en el próximo vídeo os voy a mostrar todo el proceso pintado de brazalete y cómo conseguir este efecto bronce. Así que nos vemos en el próximo vídeo y recordad, el límite es la imaginación.